La señora Jacqueline Cruz, quien reside en esta ciudad del Jaya, se apersonó hasta esta planta televisiva para denunciar que miembros de la Policía Nacional no quieren recibir la denuncia. No quieren recibir la denuncia contra un hombre que supuestamente le robó materiales de construcción y a su vez el individuo amenaza con matarla. Ahí, preso de, desde ayer, ahí en el cuartel. El muchacho, cuando la antigua va y me lo lleva, ya el preso, el ladrón. Eh, los dos muchachos que él mandó a llevarlo allá preso, lo tiraron ahí, se fueron. A mí no me hicieron ninguna denuncia, no me cogí ninguna cédula ni nada. Y ya el muchacho sabe que lo sueltan, el tipo sabe que lo sueltan que a la tarde, porque si no hay denuncia, ni no hay querella ni nada en contra de él, se lo van a, a, a soltar porque él me llevó todos los materiales de mi, de mi construcción. Cuando yo estoy construyendo ahí a través de un inmueble, se llevó un quital y medio llevó cinco fundes de cemento, se llevó las herramientas de trabajo y él fue porque tenía la llave de esa casa que lo teníamos de confianza, era ahí cuidando esos materiales. Y después nos hace tontear también con, con la antigua, nos hace coger una guagua ahí en La Libertad con el, la antigua diciendo que él. Él sabe dónde están los materiales, dije, guardado allá en la espínola. Cuando llegamos allá a la espínola, eh, nos hace tontear como un loco, ahí le soban la pistola para que hable, no quiso hablar y decir que él se confundió de casa, que no sabe cuál casa es, y de esa que están tiene ahí? usted identificado a la persona que le dice Sí, cómo. claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo se llama? Él le dice mis ojitos porque supuestamente el nombre de él es Orlando, no sé el apellido de él. ¿La policía entonces qué le dice? Sí, ellos lo que dicen es que que haga la denuncia que haga la denuncia cuando vende la señorita allá al frente, eh, al lado de la casa de guardia en el cuartel hace la denuncia y ella me dice no, no se puede hacer ninguna denuncia porque ya como usted lo tiene ahí preso y usted lo conoce y te él va para usted, no hay denuncia que hacer. hace usted entonces de que lo pongan en libertad y que los suyos no aparezcan todos? Claro, yo no quiero que ponga ese tipo de libertad porque también me estaba amenazando en el cuartel cuando lo tenían agarrado ahí ayer, amenazando que iba a matar a Mario mío, que iba a matar a mí, los hijos, amenazando, hay muchísimas cosas que si tú me... no te apures que si tú me dejas aquí preso aquí cuando yo salga yo te voy a arreglar y diciendo va a cosa al niño también diciendo al niño dirá ya que me suelte que yo lo voy a arreglar a ustedes a toadito lo vamos a matar y si no me, no me sueltan de aquí a mí? mensaje entonces la ntn arismes de la antigua